Se transformó en un jardín este estudio. Le damos la bienvenida a Sofi Catalán, una vez más, de Vivero de la Plazoleta. No le podemos aplaudir Hola, porque estamos, Hola, mira, chicos. cargados. ¿Cómo estás, Sofi? ¿Todo, ¿Todo bien? bien. Excelente. Muy nos lindo. ponemos muy contentos cada vez Gracias que venimos. Gracias por Ajá. ser un soporte. Nos encanta. Pero un placer. Hoy las tenemos nosotros. No pusimos mesa porque, claro, nos queríamos meter nosotros, unir, en esta jungla que hemos armado para conocer distintas variedades de plantas. Y el Chicho preguntaba recién, antes de que entremos al aire, ¿cómo hago para tener las plantas así? A mí se me mueren hasta los cactus, decía. Bueno, Así tener que ahora la nos respuesta. sacamos todas las dudas. ¿Qué variedades nos has traído, hoy, Sofi? Bueno, para empezar, eh, las dos plantas que tienen son las mismas uh -huh. y se llama Pilia Peperomie. ¡Ay, oh, es muy bonita! Eh, está buenísima, es originaria de China esta. Uh -huh. eh, y de, de hecho su nombre como común es eh, planta china del dinero. Ah, ah, mira, mira. Eh, Está muy buena Trae buena suerte en lo económico Trae buena suerte en lo económico <risa> Uy, Vamos a comprar miles <risa> eh, Así que, a ver, tiene Es una planta de interior uh -huh. Que lo ideal es que tenga mucha luz natural uh -huh. eh, Y eh, el riego es ahora en invierno una vez por semana O cada 10 uh -huh. días Perfecto. Siempre igual el tip clave para el riego es Tocar la tierra cuando el sustrato esté seco Regamos, uh -huh. aplicamos Perfecto. agua. Mira qué bonita. Eh, sus hojas bien. son muy carnosas. Uh -huh. eh, de hecho, es eh, semejante a, a las peperomias, a la familia de las peperomias. Y puede alcanzar el diámetro de la hoja de hasta 10 centímetros. Ajá. Pero queda muy canchera y es como algo bonita, más extraño. como cerosa, como brillante la hoja. Sí, mira, sí. Sí, sí sí cluberito. No, eso también es porque tiene un poquito de brillo foliar ah, ah, cola, ah, la, la, la, la, la para que salgan la, más lindas en cabas. Es el maquillado la pelu claro, se maquillado. <risas> Muy bien, me encanta <risas> Pero, Pero la ¿cómo la es el tip? ¿Qué le pones, Sofi Es un brillo foliar que si quieren ya después lo mostramos sí. Es un producto que se le puede aplicar a determinadas plantas eh, Generalmente se aplica sobre la hoja limpia y se le colocó un poco de brillo para que justamente claro, esté más luminosa ah, Para que, que luzca linda. más bonita mira qué claro. este tip, no Mirá. lo sabíamos <risa> el Perfecto, que lo así que <risa> sí, también lo vendemos Muy bien. ¿Por dónde seguimos? Bueno, eh, a ver, la tendencia lo que se viene es más de plantas grandes Ajá, ¿Sí? para, eh, para el interior de los hogares Para el interior de los hogares bien. Como que sea bien bosque todo, Me todo bien frondoso, hojas grandes, etcétera Así que podemos empezar por el tema esterlicia Sí que acá la gente pregunta mucho y se les confunde por qué. Porque tenemos dos variedades. Bien. Por uno está la esterliza Reginae, Ajá. que es la que encontramos en el exterior, Bien. que se suele hacer como mata cuando hay muchas plantas juntas, mm. y da una flor que es eh, con pétalos eh, naranjas y tipo azulados. Uh -huh. Ah, qué La lindo. famosa flor de pájaro. La flor de pájaro, que se conoce. Que sería esta, este tipo de hoja, Bien. que es esta Bien. planta. Es esa que está ahí. Es Ajá. esta planta de acá. Y después, por, esto es exterior y puede estar en pleno sol y aguanta también resiste heladas. Bien. Y después, por otro lado, está lo que es la esterlicia Nicolai, Ajá, que también la están pidiendo un montón ahora. Uh -huh. Porque eh, justamente es una planta grande, que se puede hacer grande, sí. hasta los 10 metros de altura. ¡Wow! Eh, tiene estas hojas que son espectaculares. Enormes, bien anchas, digo. bien anchas. Sí. Divina. Y es muy parecida a la hoja del bananero. Ajá. Ajá. Claro. Entonces por ahí. Se confunde también porque son muy similares Ajá. Bien, en bien. este caso esta es la que tiene mm. flor ¿Y por allá? Y esta puede florecer uh -huh. Su floración no es, digamos, como tan normal Digamos, uh -huh. sí se da en plantas que ya son más grandes, que están más formadas, más crecidas Y da una flor blanca Ajá. No Perfecto. da una flor de color naranja y, y bien, azulada Excelente. Y si tuviéramos que hacer la comparación Está como que se la banca más o no esa es más rústica de exterior, Ajá. bien. Pero, mi, mi vocabulario claro. plantístico no es el mejor. Plantístico. Eh, de la banca yo digo sí. Sí, claro. sí, Real, es una planta de exterior que puede estar justamente cultivada en bien. tierra o en maceta. Uh -huh. Se adapta muy bien a ambas. Perfecto. Eh, resiste un poco más las heladas uh -huh. y pleno sol. Mientras que esta nosotros en las condiciones que vivimos acá en Mendoza uh -huh. es mejor tenerla en el interior. Bien. Y ah, está ah, bueno porque es una planta súper decorativa la estarle sí, la, la ¿Cuántos ¿Cuánto pueden llegar a crecer? Tienen Diez algún... metros. Ah, muchísimo. Diez metros de altura. Sí, ¿Y qué, ¿qué hacemos en ese caso? Porque por ejemplo yo la quiero tener en mi living. Claro. Y como que empieza a crecer, a crecer, ¿cómo hago ¿Qué, para y si a... va deformándose con claro. el techo, Clary? No, no, no, no digo porque se transforma. Mira, mi living. ¿Hay manera de ir como regulando ese crecimiento para que se mantenga más o menos a la altura que yo prefiero? No, no, a ver, eso no lo puedes regular. Bien, eso está clarísimo. Pasa que, eh, digamos, para que llegue a esa altura de 10 metros, mm. una, tiene que ser una planta que te va a llevar 10 años. Claro, tiene o sea, que pasar mucho tiempo. tiempo. Tiene que pasar claro. mucho tiempo para que tenga ese crecimiento ah. tan grande. Bien, perfecto. Si me buscamos otro lugar. Claro. Vamos ponerle 10 años para evaluarlo. <ríe> Ya a lo mejor te mudaste, así claro, que listo. Es. No, no pasa nada. No claro, hay ningún se problema. Se Por acá tenemos eh, otra variedad, ¿o ¿no? Claro, y esto, bien. a mí lo que me gusta es cómo quedan fusionadas estas dos plantas. Sí. Mira qué lindo. Porque, digamos, puedes combinar como la hoja bien grande. Divina Esta esa. se llama alocasia oreja de elefante. Alocasia ah, mirá. oreja de elefante. Oreja de elefante. Divina. Parece una lechuga sí. gigante. Ajá. Parece una espinaca gigante. <ríe> sí, mira qué linda. Sí, sí, sí, sí. Esta es tremenda. Me gustan mucho sus hojas. Esta es una planta que se puede dar tanto en el exterior como en el interior. Bien. En el exterior a la sombra. Ajá. ¿De qué va a depender si la planta resiste o no de el invierno, qué tan crudo sea el invierno que tengamos? Mm. Es oportuno quizás taparlas, si sé que se viene una noche muy fría, taparlas con algún nylon. Con un alguna... pau-pau o con un nylon, con una tela, Bien. eso sería buenísimo cuando tenemos, digamos, heladas. Perfecto. Mm. Si el invierno es muy crudo, puede que perdamos a la planta mm. porque se hiela. Y, y es irrecuperable en ese caso Y a ver, a lo mejor en el verano Vuelve a tomar fuerza Ajá. Y resucita, pero digamos que Es una probabilidad que la podamos perder uh -huh. Podemos tenerla en el interior De nuestros hogares Sí Eh... Mientras más luz natural, mejor. Uh -huh. Aplica lo mismo, sin ser, luz, eh, sin ser sol directo. Claro. Que no le dé el rayo de, sí no de, el de claro el sol. Que no le dé el rayo de sol porque queme. la quema. La y también, en, si está en el exterior, es lo mismo. Tiene que estar a la sombra. Bien. No perfecto. tiene que estar pleno sol. Uh -huh. Y esta también, bueno, es, una, es la misma. Sí. Pero. wow en qué gran tamaño. Mira, Este era un elefante adulto. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> a ver, ahí para claro, bueno para que también el frente Qué de bueno, la mira. Y estos son soportes para que vaya tomando como esa exacto, forma. Exacto, no? esto Bien. le ponemos que son tutores, Ajá. justamente porque, eh, digamos, al tener los tallos y la hoja ser pesada Ajá. por ahí tiende como a inclinarse claro. mucho. Y se Entonces, puede romper el tallo. Se, claro, uh -huh. exacto, se puede quebrar. Entonces, Bien. para evitar que se quiebre directamente le colocamos los tutores. ¡Qué lindo! Recién, me encanta. En Recién nos comentabas que es como una nueva tendencia de plantas gigantes para tener en el interior de la casa. Sí. Una nueva moda. L se viene el más con todo de plantas sí, sí. Eh, con hojas bien grandes y verdes, Ajá. que te dé la sensación así, de, de, de bosque, jardín de jungla, claro, ¿Entendés? Qué lindo wow. que lindo cuando hay una, una plantita, algo verde en, en un espacio de nuestra casa, viste que te da esa sensación de, de vitalidad es hermoso, Total, es hermoso sí. por sumar aparte si son de fácil cuidado, regarlas una vez por semana, medio que no te lleva mucho trabajo, no, ¿no? no totalmente no, no. y Excelente. todo esto sinceramente, a ver, por ejemplo las esterlicias son originarias de África, uh -huh. esto es originario de Asia, entonces, qué Ajá. pasa en, en climas tropicales o subtropicales esto al aire libre se da solo. Solo. Claro. Eh, sin ir más lejos, a ver, en Buenos Aires, uh -huh. vos podés ir caminando perfectamente uh -huh. y ves alocacias, en la nada, en la casa ¿Mira? claro sí, Porque bueno, tienen otra humedad, tienen uh -huh. otras temperaturas tienen claro, otro clima Acá, por eso digo que en el exterior es como que hay que tener como Un, un poquito, más, un poquito más de Perfecto. Me encantó, bueno, Me ahí tienen divino. Más opciones diferentes para, para sumar a sus hogares, a sus jardines Hoy hemos aprendido un montón Así que gracias Sofi, un gusto como, como siempre Y gracias a Vivero de la Plazoleta Por sí. supuesto, toda su familia En este gran proyecto familiar Así nos encuentran en las redes sociales sí. Para... Cualquier consulta, preguntita que le quieran dejar a Sofi y poder buscar las plantitas que más acorde vayan con sus hogares. Por lindos. supuesto, qué lindo, me, me encanta. encanta me el el color, verde, es precioso. Suman vida.